Bueno, eh, yo soy el agrónomo Rodolfo Roberto Pinter, actualmente me estoy desempeñando en el IPAFNEA de Inta, vengo de la provincia de Formosa y hace poco tiempo, hace contado todo día que estoy, me trasladé a IPAFNEA para continuar con el trabajo de lo que es mejora genética en batata, motivo por el cual he venido acá hasta San Pedro a contactarme con el Ingeniero Héctor Martí, quien es el director nacional de, de, de investigación en batata, a, para acompañarlo en esta jornada demostrativa de, de producción y evaluación de, de nuevos clones de batata a campo. Cuénteme cómo va a, a continuar con su tarea ya en. En el... Bueno, Lorena, primero te comento que yo vengo haciendo este trabajo en Into de Formosa desde el año 2004, momento en que se inició el proyecto Mejora de Genética, Proyecto Nacional de Mejora de Genética de Batata. Vengo evaluando desde entonces y en este momento lo que estoy haciendo es llevar todo este proyecto al IPAF y empezar a evaluar batata para la producción, eh, para la pequeña eh, agricultura familiar, y poder contactarme allá con grupos familiares, grupos de productores familiares para poder llevar adelante y buscar una línea eh, promisoria que le sirva a este tipo de productor tanto para el consumo en fresco como para eh, el, consum el consumo del mercado local. ¿Qué es lo que me lleva acá? Una amplia experiencia, eh, vengo a mejorar mi forma de evaluar y a intercambiar experiencias con el resto de productores que veo que son productores fuertes y grandes acá en la zona y poder trasladarlo de esa manera eh, al norte del país ¿Cómo vio la jornada de hoy? La jornada de hoy para mí fue muy fructífera estuvo muy bien desarrollada eh, con una amplia gama de, de técnicas nuevas que estoy llevando que pude ver eh, nos sirve, a todos nos sirve tan, como experiencia, tanto acá en Buenos Aires como eh, trabajar con técnicas, trasladarla con, con este mismo tipo de técnica eh, al norte del país, a la provincia de Formosa. ¿Las expectativas sobre los nuevos clones? Las expectativas sobre los nuevos clones y fundamentalmente por el nuevo clon que se, se saca hoy para inscribir es alta, es buena.